están viendo. Mi nombre es Anita Velázquez y hago parte del CDI Pasitos Firmes de Alejandría. Eh, el día de hoy venimos a compartir una receta, un sorbete de, de limón, que es muy nutritivo porque tiene vitamina C que sirve para prevenir la gripa y calcio para tener unos huesos sanos y fuertes. Mi nombre es Auxilio Osorio, también hago parte del talento humano de Pasitos Firmes. Vengo con mis compañeras para hacerles esta receta. Ingredientes que lleva solo: leche líquida, leche en polvo, azúcar, limón y agua. Les voy a hacer la preparación del delicioso sorbete de limón. Eh, vamos a utilizar para esto dos cucharaditas de azúcar. medio vasito de limón, medio de agua, media pozo de leche en polvo y un vaso de leche líquida. De ya licuamos por unos 5 segundos Y así nos queda el delicioso sorbete de limón. Si lo podemos dar así en esta presentación o en esta segunda presentación, como lo quieran servir.